Si bien viviendo acá en Corea he podido ver a BTS quizá más de 20 veces Pero yo diría que la experiencia del fanzine realmente marca un antes y un después Como en mi vida como fan Porque realmente como que ya poder hablar con ellos y... Ah. Pum, pum, pum. hola! ¡Hola! Uh. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Así como partía el video del fanzine. Sí, salía yo así como finalmente en una pantalla, pero esta la versión actualizada. Chile. Bienvenidos a mi canal para los que no me conozcan Yo soy el Tipo, vivo acá en Corea del Sur Y me creo youtuber Pero no me sale tanto Este video se va a tratar básicamente de eh, Recordar el año que se cumple el día de hoy Hoy se cumple un año desde que conocí Y pude hablar así face to face Y darlo todo con 10, como siempre lo digo Se cumple un año donde pude conversar con ellos Se cumple un año donde pude contarles Lo mucho que desean que ellos vuelvan a Chile Pude quizás demostrarles o decirles Todo lo que yo también siempre le quería decir a ellos El día de les voy a contar algunas de las cosas que no les conté en el video anterior referente al fanzine. Si sí, después de un año voy a contar las cosas que nunca conté, bien. Y también al final de este video quiero que se queden porque les tengo una sorpresa muy, muy genial preparada donde eh, voy a hacer un sorteo de tururururun. Yo sé que les va a gustar mucho el sorteo que voy a hacer. Comencemos. Muchas de ustedes muchas veces me han preguntado cómo lo hice para entrar al fanzine, o sea, si compré muchos discos, etcétera, etcétera. Y la respuesta básicamente es si sí, compré estos discos, pero además depende de la suerte depende mucho mucho de la suerte conozco gente que ha comprado 500 discos y no se ha ganado ningún fansign y he conocido gente que ha comprado dos tres discos y ha ganado algún fansign entonces como que de verdad hay de todo Cuando yo me entero de que me ganó el fansign eh, yo ya había perdido toda esperanza porque ya habían pasado cuatro fansign y en los cuatro había perdido siempre compraba discos en todos los fansign como para poder inventar y de repente ya llega este y yo como que me meto y digo ya seguro yo voy a ganar y a ver si en solo no me jorriendo y así como oh", de repente voy bajando y empiezan como los nombres en idioma así como patrocinaba el mundo así como no con palito y circulito sino como con nombres sin nombres como, como uno po. así como francisco como la pancha como el Jeremy con no sé el nombre y de repente veo que dice mi apellido reviso el número de teléfono para ver si era el mío y yo dije así como Obvio que tiene que ser mi número, o sea, que qué, weá. Y yo así como que ya comprobé y ya, si era yo toda la weá, y yo así como. Uff, brígido. Mando, me acuerdo que mando un mensaje, un audio al grupo de Army Chile. ¡Concha tu madre, estoy llorando! Y estoy así como, que weá, qué weá, qué te voy a acabar ganando el falso Y concha tu madre, voy a ver a metí ese y todo. Y yo así como. Y todos los chiquillos así como. casi así como, oh weá, ¡Qué bacán, ¡Qué bacán, qué bacán. Y yo así como, ¡ah, te puta explica! Y espérate, lo más chistoso de todo esto es que yo tenía como 25.000 pruebas la semana que venía. Era como que. Uh, Comienza el estrés, cada vez que dormía Cada vez que me iba a dormir, pensaba En aquel momento, en que chucha les iba a decir Así como, bueno, well, ¿qué les digo? Porque claro, para ustedes puede ser muy fácil. Ah, si tengo a Jimin al frente, ah Te invito a empana. no Porque chay, no puedo como llegar y, y, y No, tengo que ver muy bien qué le voy a decir Y también qué le voy a escribir en los papelitos Llegué al día del fansign, eh, te mandan el lugar Te dicen todo, cachay Entonces tú tienes que llegar, te recuerdan con los dos collares Ya se acordarán qué pasó con el otro Llegué como una hora antes a Sí, pero como que, no, es que yo me puedo perder Entonces si ¿sí me llevo a perder, no, no, no Mentira, si sí, jamás me iba a perder Pero como que, ah, yo quería llegar a...". Con mis bolsitas con regalo Y grabando video porque el youtuber Acá adentro siempre, ah, así como mm, Mi cámara, mi cámara, para ese fansang Arrendé un lente de estos que usan las coreanas Esta wea gigantes gigante, estos tanques Para tomarle fotos a BTS Y le tomé 8884 fotos a BTS Mientras estuve sentado en ese fansang Obviamente todas esas fotos yo después se las mandé a mi chile porque para que hagan cositas bonitas y las suban a la página y todo yo así juegan fan total así yo dije no yo aquí voy a darlo todo tú cuando vas entrando te hacen meter la mano en una tómbola y ahí te sale un papelito y según ese papel ese número es el número 100 en el que tú voy a estar sentado en el fandom entonces yo así como que ah eh, bueno gracias y meto la mano con un papelito y era el número 17 16 algo así que de tan adelante en el fan, tan adelante que cuando abría el lente para tomarle foto a ellos se le veía así una cara si tenía un lente así muy gigante obviamente si te ponía acá con una persona del frente aquí es lo mínimo que le va, le va a tomar está ahí muy encima y el lente muy grande y tiene una amplitud muy grande no sé términos fotográficos pero como que se entiende de las 100 personas que habían ahí las 100 personas tenían cámaras las 100 y ahí uno después se pega al escurrida así como ah estas son las fans que uno así típico que ve en Twitter la foto la descarga la pone en fondo pantalla y usa la foto de estas coreanas que son de las fans sí exactamente ellas son las que Estaban ahí, estaban ahí conmigo Entonces yo era como, ah, soy una site más Tenía las siete bolsas, tenía el lente con la cámara, tenía y yo Estaba estresada Y ellos entran Y cuando entran yo así como Porque veo entrar así como ¿Ustedes cachan Shingeki? Shin es una anime así como con titanes gigantes, juegan era esa bola. Entraron y yo así como, weón, son terrible altos. Y así como que, what the fuck? Yo le decía, a la china de al lado, weón, son hermosos. y No me jamás me entendió ni pico. Pero yo así, weón, son hermosos. Y yo así como, ah, no no Ya entran empiezan a saludar. Vi como que me miran y así como, oh, así como que. Me saludo y así como. Así como que. Oh, bacán ya. Y a las chiquillas cuando reciben las fotos me dicen un chip ¿Por qué de las 8.000 fotos, 4.000 son de Young Cook? Y yo, sin darme cuenta, mi lente estaba enfocando a Jungkook todo el rato. ¿Por qué? Aún así, tomé muchas fotos muy bonitas. Yo con 7 bolsas acá. El, quién me graba, quién toma las fotos, entonces yo le digo a la niña china, parece que era china, china de china, video, mi, chuseo, eh, paso a la orilla, me subo al escenario y cuando voy subiendo al escenario, vi se desocupa de nuevo, como que queda mirándome así como hi y yo así como porque qué reacciones? Dios mío que no entiendo de poco, de poco No te tirita como el corazón, ¿verdad? te tirita acá Te tirita la traqui. Como dicen, te tirita la pera Estaba con la mea pera Una de las cosas que pasó, que fue bacán Cuando estaba sentado en el público, así, esperando mi turno pues, Le grito a Jin así como ¡Jin! como que me miró y Dice este gesto, así como para una foto y me hizo así Otra pregunta súper recurrente es ¿Qué cresta pasó con la polera de Jungkook? O sea, Ustedes se fijan que yo andaba con polera para todo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Entregaste la polera o no a Jungkook? Así como que porque me voy después, ¿cachai? Cuando estoy terminando con Jungkook Hacemos la promesa y le paso esto Y yo, <risa> se, se me olvidó pasarle la polera Paré con la bolsa y cuando iba bajando el escenario ¡Qué mierda la polera! Y me devolví y cuando me devuelvo Se la paso al manager Justo estaba Jungkook y man el manager estaba al lado Digo así como, uy, oh, esta polera es para Jungkook Así como, no se la pude pasar, disculpe Y me dijo así como, sí, yo la pongo no te y él después la puso en el sector donde estaban todos los regalos de John Cook, Donde después eh, ellos se llevan todos esos regalos a sus casas Desde mucho tiempo, Big Hit cambió las reglas de cómo se hacen los fanzines Y ahora está prohibido regalarle cosas a BTS de cualquier índole Debo decir que tuve la suerte de ir a un fanzine, pero también tuve la suerte de poder ir y regalarles algo en nombre de Chile en este caso también fue el último fanzine donde se dejaba uno pudiese estar con poses ¿qué es eso? mira si ustedes se recuerdan la biblia, aquí está la biblia ustedes si se fijan yo le puse estos papelitos donde ellos escribieron las cosas que yo les decía como estos juegos entre comillas eso ya está prohibido, eso ya no se puede hacer esto probablemente ya no vuelva a pasar nunca más que este es un juego donde yo ponía eh, ¿quién es el primer jugador? y él puso Jungkook después ¿quién es el segundo jugador? yo y no escribió, se Sebastián, sino que escribió Sebastián. Mi nombre ahora es Sebastián. Y luego le puse jugador A y jugador B es igual a qué. Y él puso un corazón y ya se dijo, patas, tía! <risas> oh, ¡Qué pasó con el post-it de Jin! Si no hice de esto para que Jin escribiera, porque en el video tampoco sale eso explicado. <risas> Aquí está El post de Jin no tiene nada, ¿por qué no tiene nada? Porque yo creo que le hablé tanto a ese hombre, lo dejé tan mareado A no o sea, no solamente así como que dije ah, vengo de chilito, Sino que le mostré la polera, hablaba en inglés Me dijo que iba a usar esa polera Como que hablamos calera, entonces fue como que Uah. Básicamente le a elegir entre dos animes, y él tiene que elegir qué anime que más le gusta. Entonces yo le puse Digimon o Pokémon, le puse Sensei o Dragon Ball, o le puse Sailor Moon y Sakura Captor. Como cuál de las dos opciones él elegir. Bueno, eh, después de tanto tiempo, solamente tengo los mejores recuerdos de ese fanzine, en realidad... Eh, Andrew se comportó de una manera así Realmente genial Vi el video y cada vez que veía el video Como que veía cómo me miraba, cómo me explicaba Las cosas, cuando me habló de su filosofía Sobre la felicidad y todas esas cosas impagable bueno cuando hablé con Jin También que fue súper divertido Como que él en su inglés como que Habla pero no habla, entonces como que Como que me trataba de, oh weón, bueno, Jin lo dio Todo, me encanta, bueno y Suga también Que me agarró al hueveo que me dijo Hyeon y todas esas weas que yo digo así como Weón, o sea, no se cuentan dos veces y no y él también súper interesado en qué estaba haciendo yo en Corea como ahí que su realmente es para eh, tomarse un whisky y conversar tengo tantas ganas de preguntarle tantas cosas hombre Diego realmente es eh, la alegría del grupo. O sea, yo creo que él su predisposición de hacer de que todas las personas que pasan por él sean tan felices y como que sonreírle y darles buen ánimo. Yo creo que. Estoy gracias que él haya sido la primera persona que me haya tocado en ese fansign. Porque me ayudó como a, a sentirme mucho más liviano. Así como que ya, ya, si no es tan terrible. Y como que me hizo sentir súper bacana. Así que realmente Jovito. Jimmy, weón, bueno. tengo acá, tengo acá Jimmy todavía, así como acá en el oído tengo su voz, así como que realmente esa voz nunca la voy a olvidar, Jimmy, bueno. Jimmy fue muy vaca. Cuando se sorprendió Caneta que le dije que venía de Chile, bueno, que en realidad no le dije, lo vio en el, en el papel, pero fue como, weón, well, qué bacán que venga de tan lejos y todo, y yo solamente puedo resumir, había en su mirada, o sea, no, no tengo otra manera de decirlo, sorry pero como que todo lo que recuerdo es su mirada, y weón. <risa> Viní con un puto dios. Finalmente Tomku, que sabéis que yo fui con careta de miedo, yo nunca lo dije Yo siempre fui con el miedo de que cuando hiciera esto del jueguito o que le pasara la cadena o cuando hicimos la promesa Como que no me siguiera el juego, cachai, como que dijera no, no gracias o algo así Pero que lo haya hecho, que haya dejado que le pusiera la cadena De que hiciéramos una promesa de que íbamos a ser felices Todas esas cosas yo creo que eh, ya si lo amaba ahora como que lo reamos, lo recontramos Y bueno, así como que eh, me puto explicas cómo puedo amar tanto a alguien Pero así que pues recuerdo la experiencia del fansign como una de las cosas más bacanes que me ha pasado en mucho tiempo en que vivió acá en Corea eh, Fue genial poder sentir que representaba a mucha gente Como dije en una entrevista en etc Yo no iba solamente yo, Chipo, no iba solamente yo, Sebastián Iba yo con todo un país atrás mío, con, quizás representando a todas las fans de Latinoamérica atrás mío Así como, loco, por favor, sépanlo Hay mucha gente en ese continente que los ama y los está esperando entonces, espero poder haber logrado eso, que fuera un poquitito Todo eso se, se convirtió en esto, es lo que pasó ahora en mi canal de YouTube Que después de ese video eh, empezaron a llegar más suscriptores, más seguidoras Entonces como que yo no sé en qué momento pasó todo esto Pero todo partió con el video del sign que ya tiene más de un millón de visitas O sea, es loco, un millón de visitas caleta. Y es por eso que en este video, antes de ir a la parte final del concurso eh, Quería compartir algo con ustedes que me llegó hace muy poco Miren qué bello <risas> Miren. Jamás pensé que esto iba a poder llegar a ocurrir algún día y miren aquí estoy con mi taquita. Muchas gracias de verdad, muchas gracias a todos ustedes Muchas gracias a todos Y bueno, como les dije en la intro de este video Voy a hacer un espectacular concurso Como algunos sabrán, en Chile y en algunos otros países de Latinoamérica Puma hará el lanzamiento de las exclusivas zapatillas en colaboración con BTS Así es Las zapatillas hechas por BTS de Puma Han llegado a Latinoamérica Entonces creo que es una oportunidad perfecta También para poder adquirir tus zapatillas Como yo también lo hice cuando apenas salieron Ustedes cachan que sale algo de BTS Y yo estoy así como duro ahí de ahí metido Así como comprándome todo así como ¿Mm? Básicamente lo que hace BTS Es un poco confeccionar el diseño Ver un poco el tema de los detalles que tienen las zapatillas Así que realmente son zapatillas demasiado, demasiado lindas Yo tengo las Turing Que son las que están actualmente a la venta en Chile y también están las baskets, pero las turin realmente son un diseño muy bacán porque es muy poco común que mucha gente cuando salieron dijeron así como oye esas zapatillas pero ¿quién se las va a querer comprar y loco es tan terrible de moda o sea que en corea todo el mundo usa zapatillas ¿sí? y el concurso de qué se trata voy a regalar no una porque estoy muy loco y tampoco dos, sino que voy a regalar tres, tres pares de zapatillas puma por mi me volví loco no se lo pueden perder, porque ¿quién va a querer quedarse sin sus zapatillas fit y O sea, nada. Bueno, para participar es súper súper súper fácil. Deberás suscribirte a este canal, por supuesto, darle un me gusta a este video. Luego deberás irte a mi Instagram y en la publicación relacionada al concurso. Deberás tomarle un pantallazo y subirla a tu propio Instagram, donde me deberás etiquetar y poner al pie de la foto. ¿Por qué te gustaría ganarte estas zapatillas Puma? Y entre todos los ganadores, yo después voy a seleccionar a las personas que se van a ganar estas zapatillas. Todos pueden participar siempre y cuando sean de Chile. Porque lamentablemente la única limitación que tengo para regalar estas zapatillas son por el tema del delivery. Es que sean de Chile. Muchas gracias a ustedes por siempre, por el apoyo. Y espero que todas estas cositas que estoy haciendo de poder mostrarle un poco más cercano lo que es Corea, la cultura y el entretenimiento les guste mucho. Así que eso. Muchas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirse, darle un like y comente acá abajo lo que quieras. So, bye bye.